Miro el móvil diez veces hasta que conteste, hasta que me besé, hasta que me you, sus caras ya en la semana 24 horas 1440 minutos Te siento y disfruto Por eso no quiero este programa y paso el luto Por eso me siento que en la cama y ya lo escupo No se puede controlar el pensamiento muerto Se esconde bien dentro Vivir de verdad el momento A veces me siento otras veces espero que me llame con tensión No encuentro explicación Me siento culpable, no me siento yo El otro día en tu casa se puede sacar de mi cabeza, yeah. está nublado y la luna me mira pero no me deja ver, yo sé que esto cura pero duele, cada cacho que arranco de mí se voy a parar la luna. Que siento tantas cosas que no sé contar historia en prosa Solo puedo vomitar como poeta Me quito la careta, se deja ver una diosa Que siempre estuvo dentro aunque la diera por muerta Nunca va a cambiar aquello a lo que no te enfrenta Pon la frente en alto, nunca agaches la cabeza No dejes que el llanto se te ahogue en la tristeza Busca tu camino aunque te lleve mil vueltas Que nada es para tanto si lo escuchas y si lo aceptas A veces el ego es tu caza Careta. Yo sé que la vida depende de mi óptica. A veces me cuesta pero me olvido la crítica Cállate y observa, tendrás la mente lucida Dale para ti, la cabeza es problemática eh, si está nubla no piense, Deja que despeque y después Verás que tan mal no se siente Cuando sale el sol, otra vez Cuando sale el sol cuando sale el sol y la luz.